Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a mi canal de ShowTube Bueno chicos, hoy tenemos Mercadito Negro como All The Days Por lo menos de esta semana Recuerden que dura hasta el día 11 Si no mal recuerdo, si no, corríjamelo bien eh, Bueno, ¿qué podemos decir de Progetto? Es un vehículo que ahora creo, por lo que me decían los chicos Como yo lo tengo, no lo puedo, no lo puedo ver bien Pero me decían que está por 7500 de oro en subasta Aquí en el Mercadito Negro, ¿bien? Yo no les voy a decir cuánto tienen que apostar Ni mucho menos, porque no, no, no me corresponde Porque bueno, después alguno va a saltar y decir Eh, Nando me dijo que ponga esto y no lo gané Nando, hijo de mil Bueno, por eso yo en esas cosas no me meto Lo que sí yo te voy a decir es Si el tanque está bueno o no está bueno Y como la mayoría de los que juegan WOT Saben perfectamente Que es un buen tanque, bien Que es un, un tanque bonito Y que es más allá de lo estético Es un tanque que funciona, bien es un tanque que está bien, que está bien para jugarlo, ¿ok? Tiene muchos, muchas cosas positivas y tiene algunas cosas negativas, que ya lo, lo vamos a ver. Bueno, vamos a meternos en las características. Yo lo tengo con cuatro habilidades, que es la del tier 10, la del proveto. Eh, o sea, el proveto de línea, por supuesto. Y eh, podemos decir que... Yo le puse como habilidades hermanos de armas, estos sentido Bueno, lo que ven, disparo instantáneo, camuflaje, reparaciones... Eh, marcha suave para, para priorizar todo lo que tiene que ver con el cañón. Y no solamente eso, sino mejorar las cualidades de este cañoncito, ¿bien? Que va a ser muy importante porque vamos a ver... No sé los demás con su experiencia, pero a mí me ha tocado ver mucho, mucho Tier 10 con este vehículo. Eh, no sé por qué, pero me ha costado... Bastante utilizarlo con los medianos de tier 8 suelo tener más daño promedio. Creo que con este tengo 1400 de, de daño promedio, bueno, 1600. Está bien, perdón, 1661, pero fíjense que la tasa de victoria es de un 46%. Uh, como que um, es complicado a veces, casi, bueno, 1000, casi 1700 no está mal, igual para un tier 8 eh, de daño promedio. Pero, eh, nada, tengan en cuenta eso, que van a ver bastante Tier 10 muchas veces. Pero cuando ves Tier 8, sos. Y sos un buen carroñero, un buen ladrón, podríamos decirlo así. Eh, vas a llevarte partidas con muy buen, muy buen daño. Tengan en cuenta que no se pueden mostrar, chicos, con este vehículo. ¿Por qué? Porque. Si te. Si te tiran, si estás detectado, si te ven, por decirlo así, sos pollo. ¿Bien? O sea. Te pegan y te entra, te, te penetra todo el mundo, ¿bien? O sea, no, no, no eh, Vas a rebotar algún tirito por ahí, alguno que otro, pero por lo general va a suceder que te van a entrar la mayoría. Capaz que en la torreta, justo tira, pega un tiro acá y se va, rebota, o justo en el chasis, o, pff, Pero, no, no, no, no, o sea, no no tengas como premisa de decir, bueno, uh, eh, me detectan, bueno, no sé, estoy torreteando, entonces no, no, no, porque te va a entrar todo, bro. O sea, olvídate. Sos, no estás para eso No estás para recib re recibir daño Y estás más que nada para cuidar estos Puntitos de vida que tenemos, ¿bien? Bueno, después Lo que tiene que ver con el, con el vehículo en sí Yo bueno yo lo equipé acá, ¿no? Con sistema de ventilación mejorado eh, Con el estabilizador Que esto lo tengo equipado hace un montón igual No lo cambié nunca No sé si le dejaría este estabilizador O el otro, el mecanismo de rotación mejorado eh, Tal vez le pondría este No sé, tendría que ver Igualmente los resultados que tengo no son malos Pero tendría que ir probando bueno, vamos a ver el vehículo en sí. 240 de daño promedio por disparo con munición estándar, con munición APCR. Tenemos como munición premium, podríamos decirlo, como munición mejorada. Y la H. Con la munición estándar penetramos 212 de eh, penetración promedio. Después con la munición APCR penetramos 259. Que es una muy buena penetración, digamos, en el sentido de que a los tier 10 le vas a poder entrar... No sin apuntar, pero si apuntás le vas a entrar, ¿bien? O sea, a los tieres 8 le vas a entrar y a... en tier 8 no vas a tener ningún tipo de problema, ya te digo. Eh, el tema es que, bueno, en tier 9 y 10, si te encontrás con algún tanque medio pesadete, tené cuidado, si hay alguno torreteando, ni si te puedo tirarle porque te van a spotear y no le vas a penetrar con esto en la torreta, no sé, por decirte algo... Yo qué sé, a un... Phase 1, a un T30, tenés que tener mucho cuidado, esas cosas así que... Te salen a torretear, bueno, ni, ni, ni hablar si ves un shift time por ahí, pero... Andate a la otra punta del mapa, bro. Eh, no estás para pelear contra ese vehículo. Entonces, penetras 259, 212. Son buenas penetraciones. Eh, yo soy algo con tier 8 y a veces con tier 9 y te puedo cargar eh, esta munición. Ahora si veo tier 10, automáticamente ya cargo esto porque estás en el horno. Y, eh, eso sí. La explosiva yo realmente no la utilizo porque no. Porque 45 en tier 9 y 10, no, es que no, no. Es la nada misma, no haces nada. Salvo que justo encuentres su ligero. Pero es que tenés que meterle el cargador completo de tres explosivas. Y. No, no, no, no. No es que podés tener una de cada, ¿entendés? O sea. No, entonces no me sirve, la verdad. No voy a cargar tres explosivas porque justo bien ligero con un. a un tiro de vida. Y le puedo llevar, por ejemplo,. Un LT, un T100, que son ligeros trolls, ¿no? Que, o sea, en el sentido de que le pegás y mu muchas veces le vas a rebotar. No es que justo de casualidad, o sea, creo que a veces vas a rebotarles más de lo que pegan. De lo que le, le podés penetrar. Pero bueno, a ver, eh, tiempo para recarga automática de un proyectil. 9,3, 6,9, 6,2, se va achicando el margen. El tiempo del clip completo son 22,38. Eh, o sea, en, si una vez que lanzaste los tres, tenés que esperar 22,38 y tenés tres proyectiles en la recámara, por decirlo así. El clip. Y disparás cada dos segundos. O sea, pum. Pum. Pum. Listo. 22 segundos, 38. Te vas a tu casa, más o menos. Te vas a hacer un café. Te vas a hacer unos mates y volvés, bro. Eh, velocidad de kilo de cañón está muy bien. O sea, todo lo que tiene que ver con la movilidad es excelente, ¿no? El tanque en sí eh, no, no, no está para nada mal. Eh, menos 9 de presión O sea, está muy bien. Vas a poder asomar tranquilamente. A veces, tal vez, no tanto así de frente, ¿no? No tanto así... Tal vez si lo sacas un poquito así y el cañón está mirando para este lado, por ejemplo, vas a poder tener una depresión de menos 11 tal vez. Bien. Los tanques por lo general no se sacan así por arriba de las colinas, te conviene salir por un lateral y con el tanque inclinado para poder tener mayor eh, depresión de cañón. Es un pequeño tip que les doy. Pero con estos menos 9 está, está muy, muy bien, la verdad que está, está excelente. Después, fíjense, velocidad de apuntamiento, bueno, yo lo, lo tengo equipado así, ¿no? Pero es 1.8, es que en realidad serían unos 2.2 más o menos. Eh, y la dispersión es de 0.28, está bien, con hermanos de arma, o sea, sería 0.29, 0.30, 0.32, ¿no? Pelado el tanque, sería 0.32. Ahora, si lo equipás bien, con todo lo que yo lo tengo, eh, es de 0.28. O sea, fíjate que la dispersión que tenés a 100 metros es mínima. Realmente es muy, muy escasa, o sea, le vas a poder... Pegar prácticamente a todo si esperás y tenés paciencia para que esa retícula cierre, ¿no? Bueno, el DPM 2332, lo cual no está nada mal. Vamos a mirar el Lancense que tiene un DPM de 2500. Eh, el C52 2500. 122 1600. O Burrasquito 1990. El Lorraine 1006. Bueno, está más pelado que, no sé. El Rack también está más pelado, no lo luce nunca, 1900. Pero bueno, fíjate que estamos en 2300, está dentro del promedio. No es que está muy bajo ni muy alto, o sea... Está bien, está, está, está, está por ahí. Podríamos decir que anda por ahí. Eh, obviamente ten en cuenta que está con comida, con esto, con las habilidades y todo. Si no... O sea, tenés que, es un, este es un tanque que te requiere que lo pongas... Tiene que salir fino, tiene que salir de traje Tiene que salir de smoking al campo de batalla este vehículo Porque si no, no le va a sacar el rendimiento Todos los vehículos tienen que equiparlos, chicos Antes de salir al campo de batalla, ¿bien? O sea, tienen que meterlos full power Si no tenés comida, listo, ¿no? Estás pobre de crédito, no pasa nada, yo también estoy medio pobre Pero, o sea, no, no No, no, no, o sea No hace falta que le pongas comida, ¿entendés? Pero sí, por lo menos, sacalo con dos habilidades Tratá de meterle un buen equipamiento. Por lo menos equipalo, ¿bien, chaco? No hace falta que sea ni morado ni nada, pero por lo menos equipalo. Y si podés llevarte, aunque sea, no sé, si estás muy pobre, aunque sea, llévate 5 PCR, ¿viste? Y el resto AP. Pero llévate ahí por las dudas porque no... A veces es un sinsentido decir, bueno, me voy sin pegar 5 tiros por, por, por ratonear 5 municiones. Repito, hay tanques en los cuales... Eh... Tenés que disparar a veces oro. O es que no. Si no, no le vas a sacar el rendimiento. Ya te digo. Una partida de tier 10. Salvo que seas un recontra Megarchi Pro. Y vayas full AP. Que los hay. Los hay. Ojo. Los hay. Es verdad. Lo reconozco. Um, bueno. Entonces eh, puede, puede pasar. ¿No? Pero. Salvo que, que seas un Megarchi Pro. Vas full AP. Pero. Yo te recomiendo. Que eh, lleves. No tan bestia como yo. Pero tal vez. Eh, no sé. Ponele una cosa así. Más o menos. Ahí. No me parece una mala, una mala combineta esta. 37 y 8 eh, perforantes de compuesto rígido o APCR. ¿Qué más podemos decir? Eh, bueno, esto es debido al estabilizador. Bueno, puntos de vida. 1.400 puntos de vida. 60 de blindaje de chasis, lo que les decía. 60 frontales, chicos. En tier 8, ¿bien? En tier 8, 60 frontales. Bien. Si, si vamos, o sea, para que tengan... Una, una pequeña idea Vamos a un tier 6, por ejemplo eh, ¿Qué te puedo decir? A ver eh, Un tier 6 Pará que encima tengo 2 millones El Cromwell B, que no tiene O sea, no tiene nada de blindaje ¿bien? O el 85M El 85M tier 6 Tiene 75 el tier 6 Y torreta 90 Mirá el Cromwell Que no tiene blindaje, ¿eh? 64 Y 76 de torreta, ¿bien? O sea, tengan en cuenta esto porque es importante Un tier 6 tiene 64 Que le entra todo Y ustedes están en tier 8 van a ver tier 10 Así que ojo, por eso se los dije Están advertidos 60 de blindaje frontal, o sea tenés menos de blindaje frontal Que un tier 6 30 de blindaje lateral 20 de blindaje trasero Bien Por eso les dije, tenés puntos a favor Tema cañón, tema visión, tema movilidad eh, Tema snipeo Tampoco es que sos el mejor del mundo, pero no está nada mal, dispara de lejos. Eh, y fíjate lo que es torreta. Recién dijimos el, el 85M de tier 6 tenía 90 de torreta. Este tiene 80. Y B tier 10. Así que, ojito chicos, ojito con las municiones explosivas. ojitos con los KB-2. Vos decís, eh, un KB-2, no sé qué. Mete un explosivo, un KB-2 y te va a doler, bro. Te, te lo digo que te va a doler. O sea, no te lances así al Yolo con un probeto porque es muy muy blandito. Eh, ahora sí, una vez que el cabello disparó, eh, vas, le bajás el clip y te vas a tu casa a tomar un té. 60 de blindaje lateral de torreta, bro. Y 25 trasero, o sea, te entra todo, Te cae una piedra. Acá atrás y te hunde la torreta Básicamente, si llueve granizo Si cae granizo te hunde el tanque, bro Así que tenés que tener mucho cuidado Potencia motor 652 Tiene un peso de 35 toneladas Lo que hace una potencia específica O sea, la relación peso-potencia es de 18,47 Si a alguno no le gusta como lo tengo equipado Y le parece que es un exceso, tranquilamente le pueden llegar a sacar El equipamiento de la estabilización Y le podés poner eh, Este de este lado, por ejemplo Así, mirá esto así. Que no me parece una mala combinación tampoco. Y. Eh, no, esto no. Y acá. Y le pones. El. Ah, sí que no tengo ninguno. Si no, se los hubiese probado. Bueno, ahora, ahora lo vemos. Si querés, lo, lo vemos para comparar. Cómo. Cancelar cambios. Cómo sería con el motor. A ver, ya te lo digo. Mira. Vamos a hacerlo al toque ahí. Eh, ponemos esta acá. Sacamos el estabilizador. Le metemos esto. Y vamos al motorcillo, acá Si sos más de moverte por todo el mapa Ir a, a, a pegar por acá, a pegar por allá, que esto que el otro Bueno, mira, con el turbo cargador Tenés una potencia específica de con 20,37 O sea, excelente, bro, excelente Y una velocidad máxima de 60 O sea, vas a ser, no te digo un ligero, pero... Pff, vas por ese camino, vas por ese camino, o sea, bastante, bastante bien eh, Y yo te digo que no sé si no cambiaría realmente a esa combinación porque yo este, esta combinación que lo tengo equipado así, la tengo equipado desde cuando compré el tanque, no sé, hace como dos años. Con lo cual ya cambió bastante las cosas y, y no lo estoy usando mucho el proyecto realmente. Con lo cual, no sé si no les recomiendo la, la combinación de recién. Bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, estamos en el tema de la movilidad Yo lo tengo en 18.47, lo pueden llevar a casi 22 Más o menos eh, Velocidad máxima, 55, recién podíamos, decíamos 60 con el turbo cargador, turbo cargador 20 hacia atrás eh, Velocidad de rotación, excelente, 56, o sea, gira muy bien Sobre su eje, camuflaje de 480 Este es un... Tal vez es uno de los... Eh, ¿Qué? Alguno de los problemillas Ahí dice, A ver, el problema tampoco es que necesitas mucho más, ¿no? Es, por eso decía, tampoco tenés que estar En la cuarta línea disparando desde atrás de la artillería. O sea, está bien. Con 480 es suficiente. Pero tampoco te estés mostrando ahí como si fueras una gacela. Eh, o una liebre porque te van a comer. Bien. O sea, tenés que tener mucho cuidado, repito. Y después por último, detección. 495 metros de visión. Está bien, lo tengo con todo. A ver, pará. Déjame ver cuánto tengo. Si no, ¿cuánto sería? Eh... Más fácil acá. Vamos a ver lo que sería la cantidad de visión. Si le sacamos, por ejemplo, las ópticas Ya ves, 4.50 Si le sacamos eh, la conciencia Estás en unos 4.34, por eso yo te recomiendo Que lo, lo, le metas esto Por lo menos, bien eh, Le sacamos la comida y estás viendo con Conciencia, reconocimiento Hermanos de armas y la ventilación Mejorada, estás viendo unos 441 Ok Tal vez puedes que te quedes cortito Pero Si le metes las ópticas, es que ya está La comida es que no hace ni falta, bro Olvídate. ya con esto ves unos 485 Ves una guasada Y yo encima lo llevo así, que veo unos casi 507 Una locura Pero bueno, eh, y el alcance de radio Tiene que ser muy bueno seguramente, tiene que estar en unos cuantos 800, ah bueno, mira, 634, mirá, ok Medio malardo ¿no? el alcance de radio Está bien que yo no lo tengo Con señal amplificada ni nada, pero eh, Próxima habilidad Tal vez puede que sea este Porque se queda medio cortito, bien en el, mapa, en el minimapa te vas a quedar cortito Para ver eh, a los enemigos Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado No quiero hacerlo más largo, es simplemente para que vean Si está bueno o no está bueno, para mí es Es un vehículo que sí o sí tenés que comprar Ya repito, no les voy a decir cuánto tienen que ofertar Eso lo, lo dejo a criterio de cada uno Pero sí te voy a decir que es un super tanque Que es un tancazo mm, No creo que esté roto Después de los, de los tanques que fueron sacando, tipo Burrasque y otros, no creo que esté roto antes. Eh, podría decirte sí, sí, hace dos años atrás sí estaba roto, estaba muy bueno. Eh, era. Era lo más. De lo más. Pero. Hoy en día hay tanques que. Le pueden dar pelea a este. Bien. Así que bueno amiguitos, igual eso no quiere decir que sea malo, olvídate, está, repito, está excelente, es buenísimo, el tanque es muy, muy, muy bueno, vale, no la pena, vale, recontra la pena que lo compren, ¿bien? Así que bueno, ese es mi consejo, ustedes dirán, ustedes son los dueños de la verdad, les mando un beso gigante, cuídense y nos vemos en la próxima, chau chau.